Así que hoy vengo al 2x1, te voy a explicar cuentas de oro en el sector de la construcción y te voy a explicar de una manera muy general cómo se maneja los costos en el sector de desarrollos inmobiliarios y el reconocimiento de ingresos. El valor del terreno, es decir, tu inventario, debes cuantificarlo con todo lo que vas a incurrir. Yo aquí los agregué en agregué en cuatro áreas, en cuatro... Este, ¿Cómo se llama? Centro de costos, pero pueden ser más dependiendo del modelo de negocio. Lo quise simplificar en cuatro. ¿Cuánto vale mi inventario de terreno, lo que vas a invertir y lo que vas a recuperar vía presión de Tengo el costo del terreno, que pagamos 15 millones de pesos, y la extensión era, eh, creo que lo puse acá arriba, ah, 11.800 metros cuadrados. Superficie vendible. Porque yo cumplí 15.000 metros, pero ahí van a estar los bosques, las carreteras, las calles, las vialidades que le llaman la vialidad o la entrada al fraccionamiento, a la salida si hay una posterior. Todo eso es tierra que compré, pero que no la voy a vender porque es de todo, se los voy a dejar a todos Pero cuando la extensión era 15.000 y yo determino cuál es la suma de cada lote, me dice, ¿sabes que Lo que vas a vender son 11.800 metros cuadrados. Simplemente hago un prorrateo de todo lo que erogué, entre los metros que voy a vender y la parte proporcional de las áreas comunes, del bosque, de las calles, a cada quien se las voy a estar impactando. Eso que se llaman indivisos, no lo puedes dividir, se lo distribuyes a cada uno. Por lo tanto, costo del terreno y con todo lo que pagaste para comprar el terreno, lo divido entre los metros cuadrados disponibles o vendibles y me da el costo por metro cuadrado. Mano de obra, es decir, todo lo que tiene que ver con los albañiles y toda la mano que tuvo que estar trabajando ahí. Urbanización, que si lo viéramos desde el aspecto de procesos productivos, es, son los gastos indirectos de fabricación, llama costos, la DIF de 2 se llama costos indirectos de construcción. Y las áreas comunes que voy a desarrollar, voy a poner un spa, voy a poner un, este, una alberca, unas canchas de tenis, muy fifí, como por donde vive este... Toño Aranda, y entonces eso va a ser útil para todos. Pero yo lo construyo y se los dejo. No es de gratis. Va dentro del precio de cada metro cuadrado. ¿De acuerdo? La inversión total en este fraccionamiento es de 55 millones de pesos. Dividido entre 11.800 metros cuadrados que voy a vender, me da un costo unitario de 4.600 el metro cuadrado. Esta es la distribución de los costos partiendo de una estimación, porque... A, el los modelos de fraccionamiento generalmente es autofinanciable, es decir, te dicen, te vendo un lote a 24 meses, cuando termines de pagar, te doy las escrituras y puedes utilizar tu terreno, pero vas pagando en mensualidades cómodas. Que hace este tipo de negocio, que con ese dinero que están cobrando, va a financiar el desarrollo, no tiene que pedir prestado. Es muy buen negocio. Por eso el tema de la preventa, ¿no? Bien, entonces... Ya tengo determinado el costo. Oye, aquí uso cuentas de orden. No, porque es una estimación, no hay un impacto financiero, no hay registro contable y no hay nada que puedas incurrir. O podrías ponerlo, no sé si Esteban lo viste, pero podrías tenerlo. Este es mi costo que voy a incurrir, cuentas de orden. ¿no? El costo estimado del, del desarrollo, 55 millones. O costo por incurrir, 55. Podría ser tal. ¿De acuerdo? Porque eso no tienes en contabilidad, es una estimación. Una vez que ya diseñé la notificación, fíjate, eh, eh, aquí se ven muy bonitos porque son los, este, los terrenos de la misma dimensión, del mismo tamaño. Pero aquí, como hay un área boscosa, pues aquí va a haber terrenos más chiquitos que otros. O lo que me decían, me decían cuando estaban viendo, este, esto le llaman polígono. Tiene una forma diferente, algunos lotes van a ser más grandes como este, algunos lotes van a ser chiquitos como el que está aquí, algunos van a estar apretadones y otros van a estar muy cómodos, y de ahí va a depender el precio de venta, ¿de acuerdo? El precio de venta debe incluir todo lo que vas a incurrir, tu ganancia, pero tienes que hacer diferencias entre las dimensiones de los terrenos, ¿de acuerdo? Yo creo que el que es más riesgoso es el primer terreno, porque son los primeros que asaltan siempre por costumbre, ¿no? Los que están más cerca de las áreas comunes, o de las vialidades, son los que son más caritos, ¿de acuerdo? Entonces, yo digo, tengo 10 lotes, mi terreno lo divido en 10 lotes. Tengo lotes de 120 metros cuadrados, de 180 metros cuadrados y 240 metros cuadrados. Yo ya tengo el costo unitario por metro cuadrado, por eso es importante esta distribución. ¿Cuál es mi costo por lote? Simplemente multiplico la superficie por el costo unitario en metros cuadrados y me da el costo del terreno. Incluyendo todo. Y de aquí establezco mi precio de venta. Y yo determiné que el 23% arriba, la utilidad es del 23%, este 23% me va a servir para que yo me lo lleve y me vaya de vacaciones. Ya pagué todo lo que voy a incurrir, estos 55 millones que te puse. Y esto me va a generar un ingreso adicional, que es mi utilidad. ¿De acuerdo? Recuerda, está diferenciado. Y todo es por metro cuadrado. Es muy analítico este sistema, muy interesante, muy talachero, pero muy importante de irlo equiparando con la realidad en campo. ¿De acuerdo? Oye, y aquí viene el tema que comentaba ayer Esteban, que viene la diferencia entre lo contrario y lo fiscal. Aquí empezamos a romper y por eso necesito auxiliarme de las cuentas de oro. Fíjense que yo vendí el lote 1, el 5 y el 10. El lote 1 tengo un precio de venta de 730.000, el lote 5 de 1.095.000 y el lote 10 de 1.460.000. Esto es mi precio de venta. Y le digo, te lo voy a ofertar en 24 mensualidades, por lo tanto, cada mes me vas a pagar del lote 1 30.400, del lote 5 45.600 y del lote 10 6.800. Yo aprendí que el buen control es por lote, no por nombre de la persona, porque una persona puede comprar varios lotes y puede estar pagando de diferente forma. Por eso el control administrativo es por lote. Ya en tu expediente, oye, ¿a ¿quién pertenece el lote 1? Ah, Antonio Aranda. Oh, ok, ya lo tenemos identificado, ¿no? Esto es mi venta. Yo ya vendí terrenos, incluso en el sector de la construcción le manejan contratos de preventa o promesa de venta, ¿no? Mejor dicho, promesa de venta para decir que no hay ingreso a una acumulación, pero bueno, hay un contrato, ¿de acuerdo? Y tú vas a empezar a pagar desde que contrataste, puedes que te piden un enganche o vas haciendo pagos mensuales de acuerdo a tu calendario de pagos, ¿de acuerdo? Yo aquí ya vendí terrenos, ya hice un contrato, no hay escrituración porque la escrituración es cumples con tu obligación contractual de la contraprestación yo cumplo con mi obligación de escriturarte y darte autorización para que puedas entrar a tu terreno y ya puedes empezar a construir, antes no este es el registro contable de las ventas de esos lotes, Ah, Chihuahua, wow, ya se me borró, no es que es un acuerdo nada más no hay un cambio en el tema de contabilidad no hay una afectación económica incluso por ejemplo, pregunta, oye, ¿cuándo se emite el CFDI? El CFDI generalmente es al momento de la escrituración. Antes vas a hacer, si quieres verlo como anticipo, realmente son anticipos porque estás dando dinero antes de que te entreguen el terreno. Pero contablemente no tiene característica de anticipo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí, como a diferencia de otros sectores, mi venta no genera un registro en contabilidad. Pero. Desde el aspecto administrativo, yo ya tengo el derecho de cobro de los 730, del millón 95, 460, pero no está en contabilidad. Esta diferencia la voy a poder conciliar por medio del manejo de cuentas de orden. Y así te veo, oye, ¿cómo es que en contabilidad no hay, pero en el negocio sí hay? Porque en materia de construcción, de acuerdo a la NIB de 1 y de 2, Vas a ir reconociendo paulatinamente el ingreso y el costo conforme vayas avanzando en terminar el fraccionamiento porque apenas estamos arrancando, todavía no está notificado todo, estoy vendiendo una maqueta, por lo tanto el ingreso se reconoce a través del tiempo, no del cobro, no de la facturación y este ejemplo del desarrollo inmobiliario de terrenos es, muy, es un ejemplo muy bueno para poder controlarlo. Entonces, ya tengo un contrato firmado, ya tengo derecho por cobrar, pero contablemente no hay nada, porque no es devengado el ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, suponiendo que vamos con la primera mensualidad, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Yo en mi control administrativo, como decía Esteban, tengo por cobrar 730, la primera mensualidad es de 30, 45 y 60. ¿De acuerdo? Entonces, al momento de la venta, en cuentas de orden, yo voy a tener este control administrativo. Lote 1, tienes por cobrar 730. Lote 2, 1.095. Lote 3, 1.460. Esto va a estar en tus cuentas de orden. Esto lo vas a poder controlar desde tu balance de comprobación a reserva de que la gente que está en ventas y cobranza lleven este control analítico, llevan un estado de cuenta por cada uno. ¿De acuerdo? Cuenta de orden deudora, con su contraparte cuenta de orden acreedora, porque no afectan a las cuentas de balance. Pero sí me ayuda a controlar la cartera que ya tengo el derecho por cobrar por este contrato, ¿de acuerdo? Bien, ahora, viene el primer pago. De los lotes, de los terrenos vendidos, recuerdan que tengo el lote 1, el lote 5, el lote 10. Del lote 1 tengo 730 mil por cobrar. La mensualidad es de 30.416 y ya hizo su primer pago. Por lo tanto, tengo un saldo por cobrar de 699.583. El segundo, el lote 5, yo tengo por cobrar 1.095.000. Esto es mi control administrativo. La mensualidad es de 45.625, ya me pagaron la mensualidad, por lo tanto su saldo a la fecha del pago es 1.049.375 y le puedo entregar su estado de cuenta a mi cliente. Lote 10, 1.460.000, su mensualidad es 60.833.33, eso es lo que me paga y si ya tiene un nuevo saldo por pagar 1.399.166,67 centavos. Este dinero ya ingresó al banco. ¿Cuál sería el registro contable? Estoy recibiendo dinero, pero no he entregado el bien. Estoy recibiendo dinero, pero todavía no tengo cuenta por cobrar. Insisto, en el sector de la construcción es muy diferente al resto de los sectores económicos o actividades económicas. En bancos voy a depositar o pues llegan las transferencias por un total de 136.875. Como todavía no tengo una cuenta por cobrar, voy a manejarlo como anticipo de clientes. No voy a dar cfd de anticipo de clientes, de una vez está abierto, no lo voy a dar. ¿De acuerdo? Anticipo de clientes. Tengo... Lote 1, porque además lo fiscal se acumula de manera diferente, no al base del CFDI. Lote 1, y aquí abrimos en el sector de la construcción, manejamos mucho lo que son los centros de costos. Inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, al mayor detalle para que se pueda utilizar a la contabilidad como una herramienta de control para efecto del presupuesto de construcción o de desarrollo de este, este terreno que estamos fraccionando. Por lo tanto, tengo anticipo de clientes y a cada uno de mis clientes lo voy a incluir en una cuenta contable en donde ya registré el ingreso a bancos. Pero la pregunta es, ¿y el ingreso en dónde quedó? Si el aspecto administrativo tengo esto por cobrar, ¿no se refleja en la contabilidad? Aún no se refleja. ¿Qué hacemos? Me regreso Complemento, esta es la cuenta por cobrar original. Complementa a mi registro, me vuelvo a regresar, que era de cero, en cuentas por cobrar. Aumento mi cuenta de orden y ya tengo la realidad del negocio. Cuando tengo la cobranza, tengo cuentas por cobrar en contabilidad de cero y tengo por cobrar estos saldos que van a estar en mis cuentas de orden. Y así voy a estar conciliando el mundo administrativo con el contable. Si les parece bien, muchachos, son 8:26. Nos tomamos un pequeño receso, 10 minutos, para que estire las piernas. Yo ya sé, estás muy cansado, tu jornada fue extremante y es viernes, el cuerpo ya lo sabe. Tomémonos 10 minutitos para poder despejar y que puedan surgir algunas dudas para continuar con la sesión 2 de este manejo de cuentas. D. Así que vamos y regresamos. Continuemos. Recta final de este curso, espero que esté siendo atractivo para ustedes. Quise traer algo novedoso, que a veces no he visto, pero que me puede servir para entender el negocio y ver la factibilidad del uso de las cuentas de hoy. Decía, oye, este dinero que yo recibí al momento que estoy cobrando, lo mando a mi cuenta de anticipo de clientes. ¿Por qué? Todavía no estoy entregando el bien. Pero además, porque voy a esperar a que se registre el ingreso. ¿De acuerdo? Bien. Este es mi control administrativo, venta de terrenos, que va a coincidir con mis cuentas de orden, en donde voy a poder determinar qué es lo que ya he cobrado y cuál es el saldo con cada cliente. ¿De acuerdo? Ahora. yo ya apliqué mi cobranza en el aspecto administrativo. Voy a aplicar mi cobranza en mis cuentas de orden. Voy a cargar la cuenta de orden acreedora, con crédito la cuenta de orden deudora, y con esto voy a ir matando mis cuentas por cobrar en cuentas de orden, para que el saldo que me arroje cada una de las cuentas de orden va a coincidir con mi control administrativo. Porque en contabilidad todavía no tengo registrado el ingreso, ¿de acuerdo? Bien, ahora, estas son mis cuentas por cobrar administrativo, lo que está en mis cuentas de orden. Y creo que me faltó agregarles algo aquí, muchachos. Permítanme un segundito, porque estaba utilizando el material que vimos en el diplomado, de constructoras y quise traerlo para acá porque me, me dio una idea interesante de cómo manejar las cuentas de orden y entonces hay algo que se me escapó, ahorita me estoy dando cuenta, pero hasta el momento todo ha sido claro, no los he revuelto mucho, hasta parece unas cuentas de orden sofisticadas ¿no? porque yo creo que nadie tenía considerado el tema de que una venta cuyo monto está en un CFDI pudiera no estar registrado en resultados y que tendría que yo que conciliar para efectos de determinar los efectos fiscales, los efectos financieros, cada uno en su ámbito, ¿no? Y cómo podría apoyarme en las cuentas de orden para tener ese control, esa identificación, que es muy importante para poder determinar el, el correcto entero de los impuestos que eso es lo que necesitamos considerar. Déjenme, ya voy llegando en mi material, porque lo que quiero compartir con ustedes es algo que se me había pasado, que es el reconocimiento del ingreso. Correcto. Vamos a compartir. Eso, si me permiten, lo, se lo agrego a este material y ya se lo hacen llegar por medio de nuestros muchachos de censos. Una disculpa, no, no me percaté de esta situación. Bien, decíamos que ya tenemos el control de los anticipos o el dinero que ya cobramos, tenemos nuestro control administrativo que es la tablita de arriba y el dinero que está entrando en bancos, y yo lo estoy manejando ahorita en un anticipo de clientes, porque todavía no tengo una cuenta por cobrar que aplicarlo. Ese sería el punto de inicio. Como es de primera mensualidad, y todavía no reconozco el ingreso, lo tengo como anticipo de clientes. Ya los demás pagos se van a poder ir aplicando, pero ahorita te voy a decir qué onda con eso. Yo tengo un estimado del avance de obra. Este avance de obra, en, en el materia de construcción y de desarrollos inmobiliarios, lo que es el ingreso, lo que es el costo se va reconociendo con base en un porcentaje, que es el avance de obra. Hay diferentes formas de determinar el avance de obra. El que yo utilicé fue costo incurrido entre el total del costo del proyecto. Lo que llevamos incurrido hasta la fecha todo erogado, lo divido entre el total del presupuesto que vamos a hacer, la erogación total al final del proyecto. Y este porcentaje me va a determinar el porcentaje de avance de obra. Por lo tanto, este es lo incurrido por cada concepto, 15.7 millones, de un total de 94, que es mi proyecto. ¿De acuerdo? Representa que ya avancé en costo incurrido, insisto, hay diferentes formas de determinar este porcentaje de avance de obra, de acuerdo a la de D1. 16.69. Por lo tanto, yo tengo, estos son mis lotes que vendí, uno de 730.000, otro de 1.095.000, otro de 1.460.000. Aplico el 16.69 y ya tengo el ingreso de vengado por cada lote, 121.817, 182.725 y 243.673, este es el ingreso que voy a mandar resultados, no lo que cobré, no el precio total, sino por avance de obra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo necesito determinar también mi costo de ventas por metro cuadrado, por cada concepto, porque así lo tengo integrado en mi contabilidad. Y yo tengo aquí, este es mi costo por de cada uno de los conceptos que lo integran, 561 es el costo del lote 1, 842 del lote 2 y eh, 1.122.000 del lote 3, ¿de acuerdo? Si yo aplico el 16.69% voy a tener el avance de obra de cada costo. Y este es el costo de ventas de vengado. 421.635 con base en el porcentaje de avance de obra. Registro contable. Yo ya dije, oye, aquí tengo los ingresos. ¿A ¿Dónde se me fue? Aquí están. Estos 548 es de mi fraccionamiento San Andrés. 548, me voy a regresar muchachos. Eso lo determina el papel de trabajo, no hay otra forma de hacerlo. 548 y aquí lo tengo por cada lote, 121, 182, 243. Por lo tanto, ya tengo el reconocimiento del ingreso y tengo mi cuenta por cobrar por, con base en el avance de obra, 121, 182 y 243 de los lotes 1, 5 y 10. Esta es mi cuenta por cobrar y así se genera la cuenta por cobrar. Por eso no coincide con CFDI, Por eso no coincide con lo administrativo, porque son dos formas diferentes de medir este negocio, pero debes conciliarlo. Y para esa conciliación voy a utilizar cuentas de oro Y aquí tengo el costo de ventas, 421, segregado en cada uno de los centros de costos, tanto de terreno, tanto de mano de obra, tantos costos de urbanización y áreas comunes. Por eso es muy analítico en el sector de la construcción. Y después... Este pago que ya tengo en mi control administrativo, que ya tengo en cuentas de orden, mis cuentas de orden ya tienen estos saldos de cada lote, lo voy a aplicar en la contabilidad. Por lo tanto, lo que yo había considerado como anticipo, lo voy a aplicar a mi cuenta por cobrar. Lote 1, lote 5 y lote 10. Aplico la cobranza que ya hice a mi cuenta por cobrar me voy a permitir regresar muchachos en contabilidad yo dije lote 5 ya devengué 121 mil pesos ¿cuánto es lo que nos ha pagado? 30 mil ah entonces lo abono y sigue teniendo un saldo positivo o de naturaleza deudora del lote 5 ya se devengó la cuenta por cobrar de 182 mil me está pagando 45 mil por lo tanto sigo teniendo un saldo deudor pero esa cuenta por cobrar va a ser diferente al que tenemos aquí en control administrativo y cuentas de oro. Y el tercer lote, 243 mil, que es el avance del 16.69%, le aplico los 60.833 y todavía tengo cuenta por cobrar. Y vuelvo a insistir, esto está en contabilidad y esto está en cuentas de oro. Son diferentes, sí, por la metodología que hay que seguir, pero al final de cuentas son conciliables. ¿De acuerdo? Oye, ¿qué pasaría si el pago fuera sido superior al ingreso de vengado a mi cuenta por cobrar de vengado? La diferencia se quedaría como anticipo de clientes. No podemos poner cliente negativo. Este negativo sería un anticipo de clientes que al siguiente mes, esto se va haciendo mes por mes, al siguiente mes vuelvo a determinar mi avance de obra. Ya avancé al 25%. Aplico el ingreso al 25% menos la que ya había reconocido es decir, del 16 al 25, 9%, lo registro como cuenta por cobrar Y así sucesivamente cada uno de los meses, ¿de acuerdo? Es por eso, muchachos, que en esta materia de costos me surgió la necesidad de poder utilizar cuentas de orden. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo Esteban al inicio de la sesión, es muy diferente un, el mundo... Del control administrativo y la contabilidad. Debiera ser muy diferente. Debiera ser muy diferente. Sin embargo, pues lo vamos a tener... Lo... Cuando no manejamos muy bien el tema de costos, generalmente se nos van este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que cualquier tipo de negocio entendamos, tengamos claro cómo operan los negocios. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, sugerencia. Entonces yo te hago, en lo que planteas alguna duda, cuentas por cobrar de la administrativa que coincide con mis cuentas de orden son lo que voy a llevar el control de lo que me falta por cobrar partiendo del contrato o de la promesa de compraventa y lo que me hayan pagado. Y eso lo voy a poder ver reflejado en mis cuentas de orden. Y por otro lado, tengo el valor contable, lo devengado, lo cobrado y lo pendiente de cobrar en contabilidad. La siguiente mensualidad es de 30, pues, va a tener saldo. 45 va a tener saldo, 60 va a tener saldo, más la devengación del siguiente mes. Este, este ingreso se va devengando mes con mes durante todo el periodo que, que termine el desarrollo. ¿De acuerdo? Bien si no tienen comentarios pasamos a la siguiente locura que se me ocurrió para el manejo de cuentas de orden, recuerdan que el cambio que tuvimos con la reforma de este 2022, para las personas morales que cambiaban de régimen título 2, régimen general, que llamamos régimen general, y bajo ciertas características los migraron de manera obligatoria al régimen simplificado de confianza, un cambio radical para estas empresas que pueden ser comercializadoras es la deducción del costo de lo vendido ahora regresamos a la deducción de las compras efectivamente pagadas recuerdas cuando cambiamos de compras a costo de ventas Yo ni recuerdo cuándo fue 2009 2010 o 2004 hace mucho tiempo que ya lo olvidé pues ahora hacemos el regreso pero nada más en las personas morales que tributan bajo régimen simplificado de confianza. Gracias, Esteban, 2004, ¿no? Y ahí en 2004, ¿te acuerdas que derivado de este cambio de deducir compras a costo de ventas, se tuvo que inventar una figura, que fue el, el inventario acumulable, inventario acumulable, que si no me recuerdo, terminó de acumularse por ahí del 2014, ¿no? Yo creo que el plazo máximo fue de 10 años. Y eso, me general un impuesto diferido, pero bueno, ya son palabras de estrés mayor, ¿no? Ahora, ¿qué va a ocurrir o qué está ocurriendo con este, estas empresas? Tributaban hasta el 31 de diciembre bajo título segundo de ley. El primero de enero tributan bajo régimen simplificado de confianza. Ahora vas a tener una deducción en el limbo. Es decir, tú deducías costo de lo vendido. A diciembre te quedó un inventario que no hiciste deducible. Primero de enero de 2022, ahora deduces las compras, no estás deduciendo el costo de ventas o el costo de lo vendido que corresponde a tu inventario que se quedó al cierre del año. Si revisamos cuando surgió este tema, pues obviamente se pusieron vivos allá los becarios de San Lázaro y dijeron, oye, vamos a establecer dentro de las disposiciones transitorias de la ley de impuestos sobre la renta vigente para 2022, en el artículo segundo, la fracción quinta, que nos dice, los contribuyentes que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren tributando, conforme a lo dispuesto en el título 2 de la ley de impuestos sobre la renta, personas morales, régimen general, y que en el ejercicio 2022, tributen en términos del capítulo 12 del título séptimo de la citada ley, es decir, personas morales, régimen simplicitado, que por ahí me decía Toño, me decía Efra, me decía Enrique Corona, que al becario se le fue porque lo pusieron como parte de los estímulos fiscales, ¿no? Pero bueno, ya si nos vamos a agarrar los guamazos, pues ya tenemos elementos para decirte si ese estímulo no es obligatorio. Pero bueno, ya es materia de un profesional que nos diga cómo podríamos defendernos jurídicamente, ¿no? Pero mientras ya, ya tengo la bronca. Y te dice que al 31 de diciembre del 2021 tengan inventario de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados y que a dicha fecha estén pendientes de deducir. Deberán seguir aplicando lo dispuesto en el título 2, sección 3 de la ley de impuestos sobre la renta, es decir, costo de lo vendido, en la declaración anual del ejercicio, que para mí eso se fue una mafufada, ¿no? Oye, ¿por qué hasta términos del 2022? ¿Por qué no en el mismo enero no me hagas pagar algo que al final me va a dar salto a favor el anual? Pero bueno, estamos en época de recaudación, necesitamos generar nuestro propio petróleo para ya no depender del exterior. Necesitamos generar un trenecito que nos va a traer muchos recursos. Entonces, vamos a apoyar la recaudación. Y dice, hasta que se agote dicho inventario, hasta que se agote dicho inventario. Respecto de las materias primas, productos semiterminados o terminados que adquieran a partir del primero de enero del 2022, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 208 de esta ley, es decir, a partir de las compras de enero, se deduce la compra efectivamente pagada.